Entre otras cuestiones que iremos charlando en este ratito que tenemos la suerte de hablar con él. Adolfo, buen día, bienvenido. A ver, a ver si está. Reconectando. Ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación. Como ah. contábamos, uh -huh. estamos ahí tratando de, de establecer justamente el contacto con Adolfo Esteban Campos, que él es... Eh, candidato. Yo tengo una pregunta para hacerle. Yo también. Bueno, tenemos varias preguntas varias. para hacerle. Yo, sí, tiene que ver con... con tiene, lleva adelante mucho mucho trabajo. Sí. Lleva adelante mucho trabajo, queremos preguntar algunas cuestiones. Siete de la mañana, 52 minutos, a ver si tenemos la posibilidad de restablecer la comunicación. Ahí lo tenemos. Son eh, 7.52, y dos competencias. estamos en vivo en LV7 Radio Tucumanares y vamos. 4080500, nuestro número de comunicación. Ahí nuestro contestador automático. Vamos a probar si está Adolfo Esteban Campos del otro lado. Adolfo, buen día. Buen día, Naomi. Buen día, Carlos. Ahí estamos. Muchísimas gracias por tener estos minutitos para charlar con nosotros. Hacíamos la, la introducción y contábamos más o menos... De, de, de algunas cuestiones que tienen que ver con, con vos, con que sos dirigente empresarial, también dirigente deportivo Que sos el presidente del Club Las Lomitas, que además formas parte del Movimiento Nacional PyME, entre otras cuestiones Así que queríamos aprovechar estos minutitos para que también nos cuentes, más allá de, de todo esto que, que haces y llevas adelante También sos candidato Sí, eh, candidato de la buena, como si no tuviese eh, <risa> cosas, hay actividades, pero bueno, cuando uno, cuando uno se involucra en serio en, en su club, en la vida de su club, cuando se dedica a, a la dirigencia empresarial, eh, en, en, eh, intentando sacar tu país adelante y tu, y tu política básica, que es la municipal, la, la donde está tu empresa, tu club, la vida de tus hijos, eh, no funciona, no responde. Bueno, genera esto, ¿no? Decir que organizaciones, eh, decir, y los que no somos políticos, poder dar un paso y un emprendimiento hacia la política para generar, para hacer que las cosas sucedan. claro, Claro, porque uno también a veces piensa y cuando te dicen, no, bueno, eso es política, todo es política. Exactamente. Eh, es algo importante eh, que has dicho porque algunos dicen, si sí no tenés experiencia en política, en la política electoral ni en la partidaria tal vez, pero en lo, que es, en lo que es política, en lo que es manejar eh, un, un, un gremio empresarial, esa eh, es, es política, claro. eh, de trabajar en la federación económica por los intereses de los distintos eh, eh, grupos de comercio, trabajar por los di distintas pymes y sus realidades, que encima eh, tenemos un potencial enorme de gestión, un potencial enorme de soluciones para nuestro país, y bueno, creo que la clase política está un poco desasociada, pero lo que no no se puede tolerar que un municipio esté desasociado a de la vida de, de los vecinos. Uh -huh. Entonces, eh, es la política tal vez la más sana, a, a, a mi criterio y creo que al de muchos, el un, un municipio se trata, una intendencia, como bien lo dice la palabra, se trata de gestionar. Y la gestión no, la gestión que han empezado a hacer como un como un, un latiguillo o como una frase hecha, para los políticos o para los los, los los que están en función, sino que gestionar es influir sobre algo para que eso suceda. Entonces nosotros los que venimos de, de nuestras empresas lo hacemos todos los días. Y no solo influimos en los recursos humanos, en nuestras arcas, en nuestro en nuestros productos, en nuestros clientes, influimos en la sociedad también. Eh, al construir bien, mal, al subir o no los precios. Estamos en constante influir en la comunidad. Entonces, uh -huh. todos en esto sí hacemos política. Adolfo, ¿y qué sentís para que el vecino que nos escucha de yerbabuena eh, pueda incorporar, vas a poder incorporar a este, a este sector? ¿Cómo vas a trabajar la política? ¿Por qué lado vas a ir? ¿Qué es lo que tenés pensado? Básicamente, sí entiendo, Carlos, y, y, y te agradezco la pregunta porque eh, creo que es la más importante, porque el proyecto, todos coincidimos en las necesidades, algunas más urgentes, otras más importantes, pero de verdad que lo más importante es la actitud del vecino de involucrarse. Eso es lo que estamos trabajando y, y juntando a todos los vecinos, y, y esto es vía de contactos por amigos, ¿no? Eh, de empezar a sumar, porque la experiencia que hay en los vecinos, en la comunidad, es enorme, cada 10 cuadras hay reali realidades diferentes uh -huh. entonces, esas realidades eh, sumadas al capital profesional idóneo, o de trabajo o expertise eh, de la zona, de las vivencias como vecino hacen una riqueza importante y Lleragüena no puede seguir involucionando cuando hablo de involución de la de, de Lleragüena hablo de que está creciendo a pasos agigantados como todas nuestras ciudades ¿eh? pero Yerabuena Particularmente está creciendo con un desorden enorme y estamos pagando las consecuencias día a día. ¿Qué, ¿Qué fueron detectando? Porque me imagino en este trabajo con los vecinos, también el darse a conocer, ¿qué fueron detectando vos, tu equipo, dentro de lo que sucede en Yerbabuena y planteando soluciones? Me imagino, ¿no? Claro. También. Exacto, Nosotros, exactamente, eso es lo que hace un vecino, lo que hace eh, lo que hace un empresario y otros, que siempre interactuamos en política, estamos arremando, acercando propuestas al, a los funcionarios, eh, invitándolos a participar, además con, en los clubes, en los deportes, convivimos en esto de que auspician, están, acompañan, y cuando se piden, no, yo te puedo dar el caso, el caso mío particular que, que, que fue lo que me definió a ir generando eh, este espacio eh, en las Lomitas, el, el no poder, eh, el no tener agua para, na, para las piletas, eh, en, una, en una ciudad como Ciudad bueno, no tener agua y de pronto descubrir que en el corte, tan eh, de hace años que estoy hablando, no, descubrir que el corte ya eh, sigue con el problema de agua de años que La Olla, el barrio de La Olla, también tiene problemas de agua de años. Y nos decís, que No pasa nada. Eh, pasan las gestiones y nos llegan, ni siquiera son grandes acciones, ¿no? Que hay que hacer. Por ejemplo, cuando llueve, eh, nos quedamos sin agua todos. Y significa, vienen vecinos, vecino, tenemos en Llorado un experto en agua y en tratamiento de residuos sólidos urbanos, tenemos entre los vecinos gente experta en lo que son el manejo de agua y las cuencas que eh, dicen que aquí solamente le falta un grupo de electrógeno a cada pozo de la zona para que cuando llueva se corta la luz, no, deje, no tengamos no solo luz, sino agua también. Son realidades que han ido creciendo, porque crece demográficamente la ciudad y se hacen más importantes los problemas. Uh -huh. El tema de las calles, el tema de los canales hablamos del dengue, hablamos del, yuy del yuyalar, que es de la buena y que solo lo hacemos. Una cultura de parches que la vivimos día a día. Y hemos perdido calidad de vida. La gran percepción de todos es el tránsito. Salir todas las mañanas a dejar al colegio a nuestros hijos, sea que esté cerca de, de, de, de la zona de las yungas, del colegio de Ocel Los cerros, el Pucará, sea de la zona del Guadrón, sea de la zona norte por el colegio Santa Rosa o el San Patricio, en la misma conquista, la arrancar de San Patricio Primaria, realmente es un estrés, no solo para los padres, para el resto de ciudadanos, ver tres y cuatro filas, ver esos colapsos de camionetas y de autos en las esquinas, de las dobladas en U, eso significa desorden, caos, desorganización. Y creo que nosotros, eh, al estudiar todo esto, podemos eh, fácilmente influir en la política municipal, para que esto cambie, para que esto se transforme en nuestra ciudad. Adolfo, ¿faltan cuántos días? Muy poquito, o sea, no para las nada. elecciones. Uh -huh. Sí, no falta nada. ¿Cómo cómo se transitan estas horas? ¿Cómo se sigue la campaña? ¿Cómo va a ser el cierre? No, amigo, vos sabes que eh, desde el espacio que nos brindaron, porque también ten, tuvimos que buscar esto y, y darle un agradecimiento al, al Frente Grande, eh, para poder participar, nos dijeron en la primera eh, en la primera participación de ustedes, lamentablemente nuestra clase social no se involucra y lo ve como malo, o sentimos, y, y soy parte, no porque he sido varios años de, de parte de esto, meternos en política, salpicar nuestro nombre, este preconcepto que nos hace alejarnos de la política, es un problema para nosotros. Entonces nosotros decidimos esta etapa y estas elecciones cortas, de manera estratégica elegirlas, para salir adelante. Al no tener ambiciones políticas de sentarnos en el sillón de la intendencia o de salir concejales, tenemos la libertad esa de la presión ni de los votos ni de nada, sino que las cosas sucedan. Entonces eh, estamos disfrutando de esto, aprendiendo mucho y contagiando mucho a los vecinos y la verdad que también en esta campaña teníamos un objetivo, lo vamos cumpliendo de a poco, de cambiar el discurso político del municipio. Uh -huh. La ciudad verde, la ciudad jardín, es un speech que no se cumple, está contaminada, están contaminados nuestros canales, hay un descuido una inseguridad importante, entonces, tomarlo como realidad y decirnos las cosas como son, no ofende a nadie y poderlo dialogar es lo que queremos. Y que la política y aquí en unos años a nuestros hijos que ya algunos empiezan a votar sea una verdadera solución o una motivación para construir no este preconcepto que tiene nuestra generación yo con 50 años y mis padres siempre en la política, no, ¿cómo te la a meter? diciendo qué, ¿con qué necesidad? bueno, esa es nuestra primera lucha uh -huh. la electoral eh, lo dirá, no tenemos aparatos grandes aparatos, pero sí tenemos capacidad de gestión y los vamos logrando bien así que estos último día lo vamos a transitar así uno a uno, con la gente, compartiendo, y esto en realidad el domingo para nosotros va a ser un lanzamiento. Bien, un bien. lanzamiento que va a durar 1.420 días hacia, el, el, hacia el, la, las nuevas elecciones para que esto suceda, ¿no? Las transformaciones que Lleró Buena necesita. Estamos hablando con Adolfo Esteban Campos, que se presenta como candidato a intendente por el Frente Grande. Adolfo, bueno, como sabés, ya nos tenemos que ir a una, a una pausa... Pero está el oyente del otro lado, me gustaría que si tenés 30, 40 segundos para que le digas a, a aquel que está del otro lado, ¿por qué tiene que ir a votarte el domingo? Porque votar a los demás, todas las otras opciones son más de lo mismo. Todos han sido concejales en estos últimos cuatro años u ocho años, o, han sido, o el candidato oficialista de Llega ha sido eh, funcionario de, de, estas, de estas dos gestiones. Entonces, ¿qué puede cambiar? Ya nada. A ellos les acercamos hace ocho años los proyectos de cuáles son las calles, los, pro, los problemas, las soluciones, y no lo hicieron. Hoy los vecinos de Ciudad Bueno le decimos, nosotros somos vecinos, que estamos dedicados a que esto suceda. Así que esperamos su voto para que esto se esto cambie, esto se modifique. Gracias, Adolfo, y que me parece ahí también está bueno mm. lo de la política, que deje de ser mala palabra, ¿no? Claro. Me parece, uno tiene ese preconcepto, así que también nos queda esa, esa reflexión. Así es, Naomi, así es tal cual. Esperemos que esto lo podamos cambiar y que en eh, la buena eh, podamos todos participar y, y, y, lo, y lo hagamos de una manera genuina, ¿no? Uh -huh. eh, creo que está una sociedad eh, necesitada, ávida de esto y sobre todo a las generaciones venideras. Que ser sustentable significa eso, cuidarles el futuro que les dejamos. Gracias, Adolfo, muchas gracias por estos minutitos y te deseamos una buena jornada. Muchas gracias, Naomi y Carlos. Un buen día para ustedes. Un abrazo.